Él se llama Hay Gaviotas. ¿Cómo? Hay Gaviotas. Verso que me no sabía tanto a música, un caleidoscopio en forma de felicidad, ah, una montaña que nunca quise escalar. Espera de mi vuelta, se saben en mi camino hacia la felicidad. Ah, ah, ah. Siempre hay noches brillantes y siempre hay días oscuros. Siempre hay decisiones cuerdas y siempre hay adiós absurdos. que queréis aprender a volar Siempre hay noches brillantes Y siempre hay días oscuros Siempre hay decisiones cuerdas Y siempre hay adiós absurdos El todo, todo, absolutamente Si no dejan hacia tu hogar, tu fin, tu nombre para.